Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián, yo fundador de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal. Me preguntan también constantemente, Víctor, ¿por qué hace cuánto no publican nada en YouTube? A ver, yo no soy un YouTube, primero que todo. Yo no vivo en las redes sociales. ¿Ok? Mi trabajo no es hacer videos para YouTube. Eso es mi trabajo. Nosotros publicamos mensajes por medio de las redes sociales para aquellas personas que quieran saber de nosotros. Pero dicen, no es nuestro trabajo. ¿Ok? Esa no es nuestra misión principal. Nuestra misión es Cristalizar Los sueños de millones de personas Alrededor del mundo Por medio de una buena asesoría Que lleva a las personas A cristalizar todos sus sueños Alcanzando la felicidad integral ¿Por medio de qué? De nuestro señor Lucifer Esa es nuestra misión Nosotros no hacemos Dios para Youtube Como por entretenimiento No Nosotros cuando tenemos algo que decir en las diferentes redes sociales lo decimos o grabamos alguna ceremonia algún evento y lo publicamos en la red y no lo publicamos el mismo día por ejemplo en los próximos días vamos a conocer reuniones que se presentaron desde enero desde febrero marzo inclusive reuniones en abril y se presentaron ya hace bastantes meses o sea no nosotros los que vivíamos obsesionados para hacer para mandarles a ustedes el mensaje por vía youtube Ok, que eso quede claro Para las personas que nos dicen Víctor, ¿por qué no has vuelto a hacer vídeos para YouTube? No, hombre, le repito Ese no es nuestro trabajo Nuestro trabajo es otro totalmente diferente Entre otras cosas En la luz de Luciferina mantenemos muy ocupados Todos Este servidor, como los diáconos Como los iniciados Como los pactados Como los adoradores Como los primeros ministros Mantenemos metidos de cabeza en la obra y recibimos personas de diferentes nacionalidades acá en las instalaciones del templo, personas que quieran hacer un pacto con mi señor Lucifer. Así pues, que no es que nosotros vivamos a tocar constantemente eh, haciendo videos como para tratarnos a ustedes. No, señor, ese no es nuestro trabajo. Le recuerdo a aquellas personas que están interesadas, interesadas perdón, en hacer un pacto con mi señor Lucifer, que nos pueden contactar desde cualquier parte del mundo a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Pueden hacer ya, si quieren están a una llamada telefónica o a un mensaje por vía WhatsApp de cambiar su destino de cambiar su estilo de vida. Lo quiero hacer personalmente acá en el templo, también en los próximos días en una, un mensaje que daremos a conocer les vamos a dar el paso a paso de cómo es que se hace un pacto con mi señor Lucifer acá en las instalaciones del templo de Luciferino, sea un millón de luz. Ya lo haremos a conocer más adelante, ¿verdad? Eso es todo lo que tengo que decirles por hoy. Mi nombre es Víctor Damián Rosa, fundador de la Logia Luciferina, Semillas de Luz Universal, 3 y dejense sorprender.